A partir de hoy, nuestros vídeos serán educativos, divulgativos, científicos, políticos y con las noticias de actualidad. Esperemos que este cambio atraiga a un mayor número de visitas y suscriptores, de manera que nos haga ganar prestigio. Inocentes, ahora explicado.